Dime que me toca Porque me lastima y a ti hasta parece que no te importa Tus padres me quieren de más y los míos dicen que te odian Por nuestros amigos tú no te preocupes saben que estás loca Y nada me toca Dime que me toca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 te entregué el corazón, pero al final veo que de nada sirvió Porfa devuélvelo, que por tu culpa no creo en el amor Me cago en cupido y en lo que se relacione Te he godido mucho y culpas a mis canciones De que no eres tú oh. Y me quedo pensando si en verdad es que eres tú soy un maldito egoísta Quisiera poder no perderte de vista Tú di cuando estés lista Que paso de volada pero si sí somos realistas Eso nunca va a pasar No tiene sentido que me empiece a emocionar Si yo sé que te da igual No te importa lo que haga y me empiece a acostumbrar A no verte conmigo mamá Y me siento dolido sin nada es que algo causaste en my heart y no sé si se pueda sanar, no sé si lo pueda manejar, no tengo un destino para llegar, me siento confundido y a la vez perdido, no sé cómo voy a lograr olvidarte, fumo para no hablarte y bebo para tratar de no pensarte, no puedo hacer nada para tranquilizarme, tú querías quererme y yo quise amarte, pero por mi parte nunca voy a odiarte porque para mí eres muy importante, sueño contigo en